Hoy vamos a hablar de este tema tabú para muchos y para otros algo trivial. Los juguetes sexuales. Y como siempre, hablaremos con bases científicas sobre ello. Y también, si te quedas, al final te daremos una promoción especial. Estilócrata. Los juguetes sexuales. Son instrumentos que se utilizan por la mujer y el hombre para producir sensibilidad, estimulación y satisfacción en los órganos sexuales. Y no, estilócrata, no son inventos recientes ni fruto de la cultura pop. De hecho, su origen moderno está ligado a la clínica. ¿Sabías que los juguetes sexuales fueron inventados en el año 1880 para tratar lo que se llamaba en ese entonces la histeria femenina o la congestión de los genitales? Curioso, ¿no? Pero su origen no es moderno. Se ha descubierto que estos juguetes han existido desde la antigüedad, ya que se han encontrado instrumentos fabricados de arcilla, madera y piedra en lugares donde habitaban comunidades primitivas de sociedades de hace siglos. Y estos objetos tienen características muy similares a lo que conocemos hoy en día. En la actualidad, todo tipo de personas puede decidir usar juguetes sexuales por muchas razones diferentes. Para algunas, usar juguetes sexuales es la manera más fácil o la única de llegar a un orgasmo. Algunas veces las personas usan juguetes sexuales para ayudarse cuando se masturban. Pero también es muy común que las personas los usen cuando tienen sexo con sus parejas. Es un tema muy extenso y a la vez con muchos tabúes. Es por eso que existen muchos pros y contras sobre su utilización y es por eso que hoy te hablaremos de ello. Quédate a ver el video para que lo averigües. Por cierto, si quieres ver más de nuestra serie de educación sexual, te dejamos la liga. Ahí encontrarás educadas respuestas a preguntas que todos nos hacemos. ¿Es bueno o malo masturbarse? ¿Por qué nos gustan las mujeres con nalgas bonitas? ¿Cómo lavarse adecuadamente nuestras partes íntimas? También te invitamos a visitar deseor.com Ahí encontrarás una variedad de artículos a un precio excelente, de lo que te hablaremos más adelante. No pierdas tiempo, no tengas prejuicios, edúcate sexualmente. Ahora sí, comenzamos. Ventajas 1. Aumenta la confianza con la pareja. Sin duda, esto supone ir un paso más allá en tu relación. Y esto implica ganar confianza. Es un paso difícil para algunas parejas, pero una vez que lo prueban, no quieren cambiar. 2. Ayuda a estimular las relaciones sexuales. A veces, sobre todo en las parejas que llevan mucho tiempo, las relaciones sexuales acaban siendo muy monótonas y sin nada que les aporte algo nuevo. Es por eso que los juguetes sexuales estimulan las relaciones y ayudan a lograr orgasmos de forma más fácil. 3. Reconectar con la pareja. Sin duda, el sexo es una forma de conectar con tu pareja. Además, después del sexo, sube la autoestima de la pareja. Y los juguetes sexuales contribuyen a ello, ya que ayudan a tener relaciones más placenteras. 4. Ayudan a experimentar nuevas sensaciones. ¿Creías que lo habías probado todo? Pues te equivocas. Los juguetes sexuales te ayudarán a sentir cosas que nunca antes habías sentido. 5. Depender de nadie. Con tu juguete, no necesitarás a nadie para darte placer. Esto, por supuesto, es una ventaja en ciertas circunstancias y en otras circunstancias, no. Ahora, vayamos a las desventajas. Desventajas. 1. Dependencia Puede provocar dependencia, pero solo si abusas. Piensa en cualquier cosa que te guste. No porque hayas tomado una cerveza eres alcohólico. Lo mismo sucede con los juguetes sexuales. La frecuencia con que los uses depende de ti y es bueno omitirlos algunas veces. 2. Desconexión ya mencionamos que los juguetes sexuales te ayudan a conectar con tu pareja. Pero para algunas personas también son sinónimo de desconexión, ya que sienten que hay algo de por medio. Pero esto depende de cómo lo uses, por supuesto, estilócrata. Usa tu imaginación. 3. Desacuerdos en la pareja. Algunas personas pueden llegar a sentirse reemplazadas y eso puede causar desacuerdos en la pareja y afectar la autoestima. Es importante que el juguete sexual se use como complemento para dar placer. Como ves, las ventajas de probarlo son superiores a las desventajas. Por eso, lo mejor es que cada pareja wow. los pruebe y decida por sí misma si le ha gustado o no, o si quiere probar cosas nuevas. Además, hay muchos tipos de juguetes sexuales, y puede que no todos sean los más idóneos para ti. Es por eso que aquí te damos a conocer algunos de los juguetes sexuales más populares. Número 1. Vibrador. Los vibradores Siempre han sido populares por ser relajantes y estimulantes. Es por eso que es un juguete sexual por excelencia y el más común de todos. Estamos seguros que en la actualidad no hay quien no lo haya probado. Pero si tú aún no los has probado, ¿qué estás esperando? Hay una gran variedad de ellos en deseor.com Pueden variar en funciones, grado de estimulación e incluso algunos pueden accionarse a distancia. A tu pareja le encantarán. Pueden probar con varios. 2. Glúteos de silicona. Este juguete sexual es uno de los más populares para los hombres, ya que su forma y textura son únicos. Además de que al ser un juguete, ¿Quién no lo considera divertido? Si quieres probar algo nuevo y único, puede ser una solución. ¿Te interesa intentarlo? Búscalos en deseor.com. Es su artículo más vendido. Debe ser por algo. Y si te inscribes al boletín de estilocracia.com y mandas una captura de pantalla de ello a Info arroba gmail punto com Participas en una rifa para ellos. 3. Succionador de clítoris. El succionador de clítoris es un juguete sexual que ha conseguido ganarse la medalla de oro tanto en ventas como en presencia en las redes sociales en los últimos años. Es tan popular que su demanda ha crecido bastante y es que Viendo sus funciones, ¿qué chica puede resistirse a él? Hay de varios modelos y precios. Puedes encontrarlo en deseor.com. Pero estos no son los únicos. También puedes optar por aceites, prendas divertidas, máscaras. Estilócrata, la sexualidad no es perversa.